Washingtonia filifera, también denominada Washingtonia de California, es una especie de arbórea de la familia de las arecaceas. Es junto con Poenis canariensis, Poenis datilera y Chamaerops humilis una de las principales especies de palmeras que se utilizan para la jardinería en climas mediterráneos. Su origen viene de las áreas desérticas de California y norte de Baja California. En condiciones buenas para su crecimiento alcanzan hasta 23 metros de altura, algunas incluso 30 metros. Su nombre hace honor a George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. Las condiciones ideales la son los veranos calurosos, pero en invierno tiene una relativa resistencia al frío ya que pueden soportar heladas de corta duración de hasta 10 grados bajo cero. En la península ibérica prosperan en todas las fachadas litorales y las altitudes de medias del interior. En la meseta norte, con veranos relativamente cortos, se observan ejemplares a helados que crecen muy lentamente en exposiciones protegidas a altitudes de hasta 800 metros sobre el nivel del mar. Como por ejemplo en el huerto de Calisto y Melibea de Salamanca. Descripción: Sus principales características diferenciadoras respecto al género es que tienen hojas palmadas, o sea, los foliolos salen radialmente del mismo punto en el extremo del peciolo, en lugar de exponerse a lo largo del ranquis como las barbas de una pluma, y el tronco es mucho más delgado y alto, más de. 15 metros. El tronco posee pequeñas marcas de visuras rugosas o está parcialmente cubierto por restos foliares. Su base es ensanchada. Posee un fruto elíptico u ovoide negruzco de 0.6 centímetros de diámetro.